el voto a los ciudadanos vamos a devolverle el voto tecnologías que hacen más fácil la participación de los ciudadanos y tecnologías que permiten a ciudadanos controlar a sus políticos parar la corrupción y obligar a que la inversión en España sea no para llenar sobres sino para invertir en economía productiva yo o alguien aquí de, como cada uno aquí somos solo ciudadanos para permi permitir igualdad de enfrente de, de, de los impuestos establecer, hacer entrar más transparencia más transparencia dentro del Parlamento Europeo todo esto es la misma política que impide que haya una economía productiva todo el dinero que ha entrado aquí que son miles de millones ha ido todo en rescate bancario e igual en corrupción y sobres. desde Europa se consigue hacer una presión que desde aquí es imposible puede rastrear los flujos financieros, porque los destacantes desde aquí. Por Europa y por los paraísos fiscales son 6, eh, 607 billones de dinero que no existe por nada que por ellos, que no son dentro de la economía real. Tienen una liquidez que es una vergüenza. Y nosotros no tenemos para hacer crédito local. Todo lo que hacemos es solo compartir información con todo lo que queremos, poder aprovechar cada idea de cada persona que hace parte de este grupo de trabajo.